Eh, los idiomas en principio no se relacionan entre sí, sino que son las comunidades que los hablan las que se relacionan. De manera que las relaciones entre lenguas siempre están mediatizadas por las comunidades que las hablan. Eh, para mí lo fundamental en la unidad no existen las lenguas, sino comunidades lingüísticas. Mientras haya comunidades lingüísticas, habrá lenguas. Evidentemente existen lenguas que no se asocian a una comunidad lingüística, son lenguas muertas, por ejemplo el latín. Pero yo siempre prefiero hablar no de lenguas como un eh, objeto exterior a una comunidad, sino como una característica de una comunidad lingüística. Y aprovecho para decir que el argumento que utilizan muchos españolistas de que las lenguas, eh, eh, de que eh, las comunidades no tienen derechos lingüísticos, sino los individuos están equivocados. Las comunidades tienen derechos lingüísticos. No es cosa exclusivamente del individuo. Una lengua se crea, tiene una comunidad que la apoya, que la utiliza, que la desarrolla y una lengua solo se puede desarrollar en una comunidad. Una lengua individual no vale para gran cosa ¿eh? y por tanto las comunidades como entidades culturales, étnicas o históricas tienen derechos y tienen derechos lingüísticos. Yo creo que es una cosa que hay que, que, hay que reivindicar.